Y ahora vamos a usar unas preguntas guías que al contestarlas usando la data podemos ver varias maneras de crear um, filtros o visualizaciones basados en la data que se mantienen coordinados con la data. A medida que cambia la data, nuestras visualizaciones o nuestros charts van a cambiar. Eh, la primera pregunta que vamos a tomar es cuáles son los sectores económicos que más volumen de negocios generan. Entonces lo primero es que vamos a filtrar el resultado para que nos demuestre solamente las compañías por volumen de negocio entonces, ¿cómo hacemos eso? pues vamos aquí a filtro, añadimos un, en sort and roll up, añadimos un roll up en drill down primero vamos a agrupar el, los resultados por sector económico